Estos dos, los que están ahí, son tanos. No hablan un choto de español. Tipo, les puedo decir cualquier cosa y piensan que es otra. Ahí está, tano número uno, tano número dos. Oh no, no, no, es insoportable. Ahora. Eh, hola, chicos, están? hola chicos, cómo está. Hola eh... chicos, cómo está andiamo in Patagonia andiamo in Patagonia è molto freddo Iguazú hace muy frio pero yo no tengo frio Lorenzo tiene mucho frío sto provando la pizza a preferire la pizza italiana e o la Argentina. pizza di este tiene... no ah! <laughs> Mi cabeza si Tiene no, cabeza, no. De tu cabeza, de cabeza de cazzo! Tiene cabeza di cazzo! Tu, cabeza di cazzo! Cabeza di cazzo! Vabbè, ragazzi, chiudiamo qui la live, io vi saluto! Vi, saluto. Right? vi mando un bacio! Vi mando un bacio! Ciao! Sara, vuoi Ciao! Mira, mentre che? Entre che hablas italiano! Pronuncias italiano o giapponese? Osana, mataste atteggiare? Mirai, Osana scam! Osara, vuoi Osana Mirai, ma scam! Osara, vuoi atteggiare? Mirai, ma scam! Osa, vuoi Non so ¿Cómo está? ¿Sara ¿Sí, o atashte moraimashka? ¿O Sara o atashte moraimashka? ¿Si quiero algo? ¿Sí ¿Necesito algo? ¿O Sara o atashte moraimashka? si quiero algo necesito algo o sara o atashte la puta que lo parió italiano de mierda! <tose> ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? puede ser, no puede ser ¿Que <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> oh, Sara o oh, atashte no, no tengo ni idea. de ¿De dónde sos? No! No entiendo, boludo. ¿Qué Se está cagando de hambre, ah. me puedes pasar tu plato ah, o tu comida qué, que te qué de hambre. ¿Qué ahora no, no, no, no tengo hambre ahora. Acá en Argentina es un honor decir que te gusta el chorizo. Ah, es un horror. Eh, no, es muy bueno. Ah, bueno, me gusta el chorizo. <ríe> <ríe> Esa no la vi. ¿No la sentiste? ¿Qué cosa? Te tiró pero un cacho de, de, de birra. ¡Abus! ¡No! No me gusta tirar líquido. pareces eh. se a tirar líquido. ¿Te gusta el chorizo, Muta? A mí no me gusta el chorizo, ¿sabes? A mí me gusta mucho el chorizo. A te gusta te gusta... un no, chorizo, el chorizo. Chorizo, chorizo? Hay un chorizo video, grande video. como el mundo. Hay un video que muestra donde decís como me gusta el chorizo. A mí me gusta el chorizo que se come, que se comar, no es chorizo. ¿Qué qué, qué sí. qué ¿El de lado de nombre. ¿Ese se come? ¿Ah? ¿Se come ese chorizo? No, no se come, eso puede comer. No se puede comer. ¿Qué se puede comer? No, no? tú puedes comer, yo no puedo comer. ¿Por ¿Qué no? ¿No intentaste? No, yo no puedo comer porque no me gusta. Tú puedes comer porque te gusta. Ahora ponemos esto aquí, ¿ok? Yo comprimo, comprimo, moneta aquí, otra moneta dentro. El <si ¿Qué, es que si que ¿Y qué que piensa que no hacía ayer? ¡Cuarta! ¡Qué te pasa! ¡Gracias, Jen! ¡Bien! ¡Acho, rico, tío! ¡Qué te pasa! ¡Ah, qué te pasa! ¡Qué ¡Ay, tío qué te pasa qué te pasa qué qué puta mal parido! ¿Qué se piensa? ¿Gracias, ayer? ¡Oh, no, papá! ¡Enda! ¿Pero qué piensa que estoy retonda? ¡Este! Vos sabés que yo soy la reina de las bromas. No te preocupes que tú de esta noche no duermes tranquila. ¡Ay! No. Ay, no, lo hizo. Yo sabía que. sabes qué iba? Sabía que lo iba a hacer. ¿Sabés quién la coña de del revil madre, hijo de puta? Es mía. ¿Qué piensas sobre eso? Y pienso que es un pelotudo, porque esta campera es la única que tengo, te es de ella. qué te pensás que somos, Oli, para pagaré mi puta La venganza será mucho peor no, no. de lo que piensas. La venganza va a ser peor, no, no. va a ser peor, ¿eh? Va a ser peor. ¿Tú haces peor a mí? Sí, sí, sí, sí. Yo peor a ti. No, no te preocupes que yo soy mucho no, no. peor, ¿eh? Que ni se te ocurra, que ni se te ocurra que te estoy grabando. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no y si te ocurra, Carne puta que te parió. No. Oh no. no, no, te ¿Qué, qué mato mato, no, que me mata vale. mato la camina no, no, camina camina, camina camina, camina, que te frusto camina, camina, camina te frusto? Camino. Te frusto. Camino. camina, dale, dale, dale pelien. primero gallito eh, tu madre eh madre no, no lo no, no, miro porque me mi no va a tirar algo sí, Sí, sí, sí. sí. Encima eh, sí, no entiendo un chato de lo que habla. ¿S ¿S no, ¡Lono, qué asco! Ajá, ajá. No, no. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ah? No, no puede ser. Tiene una historia con un perro de tres patas que cuando él estuvo acá lo persiguió, lo sacó corriendo. Sí, me la contó. Tres patas. Ah, un perro de tres patas. O sea, te sorprende. Mira, acá está. ¡Lolo! Acá ¡Lolo! ¡Hey! ¿Qué guau? No, igual ese tiene todas las patas. Pará. Ese perro tiene todas las patas. <risas> Mira qué bueno. Mira cómo te pide salud, mimo. 8.59 no, no, no, esto es peligroso ahora Esto es muy peligroso Teníamos que ir Vamos rápido, vamos rápido, rápido No, no, no, pasamos Pasamos, pasamos, pasamos, pasamos, pasamos, pasamos, pasamos. Lo primero Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido. No sé qué hacer, estoy con el celular, chicos. Dijo que esta pelea fluya. ¿No <risa> no. toca la puerta, a ver. ¿Por qué no abres esa mierda? No te abrí. Está toda. Está mojada, está mojada. No. A ver, a ver si anda bien. Ah, ok. Bueno, gracias. Pero, no, no, no, rajada ahí, Bueno. Bueno. ¿Hacemos cambiar? <risa> Gracias, tita. No a, no, a usted le no parece que no, no, no. me dejó sola afuera. De verdad, sí, tiene la tarjeta, o sea, ¿qué carajo? Sí, nuestra ¿no ¿no está tarjeta... Lo no, tiene ahí. No mezcles. No, no mezcles. No no, ¿sí? no, me, que... ¿No. No, no, no, no. No, no. No, no. Ay, quiero dormir. voy a despertar a las 5 de la mañana. Ay, me quiero bañar! No, tiene un pisato que tiene una cosa! No. no, no. no. no, no. no, no. no. ¿Qué hacemos? ¿Pero tenés la tarjeta? No, ¿cómo que no? No, tengo ser. no, no, la no, ¿Dónde no, no, no, no, no, Espera, espera, no, no, no, tiene ¿Cómo? no, no, momento tiene las tres? ¿En qué momento sacó la tuya? No lo no sé. Pero yo creo que... ¿Por qué hay un vibrador? No hay un vibrador. No hay. ¿Qué flayas? Seguramente esa recién te la sacaste del culo. ¿Tú te sacaste del culo? No, no, no. no. Si vos recién estás diciendo que hay un vibrador ahí porque vos te la sacaste sí. recién del culo. Oh, oh. Lo logré, chicos. Tengo una tarjeta. No. Falta una, falta una. Ah, no sé, él no sabe tampoco No, dame la tarjeta no, dame la tarjeta <risa> Of course you won't have lights, you know that Me voy a sacar los lentes de contacto Estoy 100 sobre la gachicha No, viene a pedos Hola Sí, por favor, chicas, vamos a Sí, El tema del ruido Por los otros pasajeros Sí, por favor Sí ¿Qué ¿Tenés la carta tarjeta? Sí. Oh, no, no, no. Ganamos Argentina ganó ¿no, chicos.